Hola, mi nombre es Grace Martínez, tu técnico más dulce. Ella es Ali Hernández y el día de hoy vamos a trabajar una técnica de balayage con nuestros superaclarantes, que son 902 y triple 0. Hay que recordar que superaclarantes está hecho para trabajar sobre pigmentos naturales del cabello y un cabello 100% natural, es decir, que nunca haya sido teñido y además que no tenga ningún proceso de. Ningún permanentes, ondulados permanentes, queratinas ni nada que haya invadido su hebra capilar. Realizaremos nuestra técnica sobre un cabello normal en altura 5. Seccionaremos nuestra cabellera en cuatro partes, frontal, laterales y posterior. El triple cero es un reforzador de aclaramiento que nos sirve para obtener una aclaración extra de nuestros tintes, ya sea en una gama tradicional o podemos mezclarlo también con el 902. Al utilizarlo de esta manera, debemos de mezclar 50% de nuestro tono deseado más 50% de triple cero en una dilución 1 más 2, es decir, una cantidad de crema por dos cantidades de peróxido.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 Bueno amigos, pues ya estamos de regreso con el resultado. Utilizamos, ya saben, súper aclarantes. Una muy, muy buena opción para cuando de repente no queremos utilizar un polvo de colorante o queremos esos sutiles reflejos más naturales sobre cabelleras naturales. Además, los invito a que visiten nuestras redes sociales. Búsquenos en Cool Latinoamérica, donde no solo vas a encontrar todo lo que se refiere a la carta de color, sino todos esos productos que te van a servir para mantener tu cabello, que también es muy importante. Visítanos en Cool Latinoamérica, Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Grace, tu técnico más dulce y nos vemos muy muy pronto.